Recientemente ha transcurrido el llamado Día Internacional del Medio Ambiente. Como siempre, aparecieron algunas declaraciones, alguna nota marginal. Para quienes vemos la vida de este otro paradigma, para quienes bebimos eh, oportunamente en las sabidurías ancestrales, eh, el término medio ambiente nos refleja la relación que tenemos eh, con algo sagrado como la madre tierra, la Pachamama, decían nuestros abuelos en los andes. Eh, suena tan extraño esa palabra de medio ambiente. Para empezar, eh, la naturaleza, la Madre Tierra, no es algo ajeno a nosotros. Somos también naturaleza. No comprendemos eh, por qué el hombre, quizá en nombre de su racionalidad, de esa condición de Homo Sapiens, eh, se situó fuera de la naturaleza. No hay nada fuera de la naturaleza. Está la naturaleza y está la cultura. Está lo que hizo y lo que no hizo el hombre, y punto. No hay forma de encontrar nada fuera de la naturaleza, eh, lo cual eh, sitúa la mirada en, en otro ángulo. Somos naturaleza, somos árboles itinerantes, somos tierra que camina, tierra que respira. Somos lo mismo, fuimos lo mismo, seremos lo mismo. Los mismos componentes de la tierra eh, posibilitan la vida en nuestro cuerpo. Ocurre, sin embargo, que desde tiempos ancestrales la madre tierra ha sido vista como la morada de lo sagrado. Cada uno, según su creencia, puede ponerle el nombre que guste. Sin embargo, estamos hablando de algo que posibilita la vida, de algo que... Parte es un enigma, no conocemos, sino fragmentadamente eso que llamamos universo, naturaleza, en fin, la vida misma, aún en muchos sentidos es un misterio. Creo que tenemos que acercarnos con reverencia, con respeto, con humildad, admitiendo que lo que ignoramos es siempre, sigue siendo mayor que lo que conocemos. Vivimos en una sociedad que le hace, que le hace culto a, al consumo, una sociedad que le da mucha importancia a lo material, al dinero, a la apariencia. Y ocurre que lo que ven nuestros ojos es apenas una pequeña parte de lo que llamamos realidad. El gesto sigue siendo un misterio reservado para quienes se atreven a profundizar en esto que se llama vida. Habrá que desintoxicarse ideológicamente, habrá que repensar cómo estamos eh, eh, mirando la vida, habrá que atrevernos incluso a pensar en contra de lo que pensamos. Hay tanto conocimiento supuestamente científico que tendríamos que poner en tela de juicio. Creo que tiempos como estos nos invitan a, a preguntarnos más, a dudar más por qué estamos como estamos, cuál ha sido nuestra relación con la madre tierra para que de pronto aparezcan plagas, supermicrobios y otros desastres naturales, entre comillas, algo el humano no está comprendiendo, algo ha olvidado. Creo que un día como el que acabamos de celebrar, supuestamente un día del medio ambiente, eh, tendría que eh, darnos eh, más profundamente, generar un impacto mayor, darnos por aludidos. En vez de mirar a la naturaleza como algo externo, ¿por qué no asumirnos como naturaleza? ¿Por qué no de pensarnos como parte de esta biosfera y comenzar a tejer cada vez más fino con los hilos de, de lo sagrado, de lo multidimensional, de lo que no vemos ocularmente? ¿Por qué no eh, pues, eh, atrevernos a desaprender tantas cosas? Estoy pensando en una actitud más ecológica, más reverente con la Madre Tierra y comenzar a rediseñar nuestro estilo de vida. Creo que si todo lo que nos está pasando no sirve para esto, pues necesitaremos holocaustos mayores para atrevernos a revolucionar lo que es imprescindible transformar. Creo que un día, una fecha como esta, tiene que ir germinando en nosotros un pensamiento crítico y autocrítico, más aún en momentos en los cuales la naturaleza algo nos está diciendo, algo como humanidad aún no estamos entendiendo. Creo que la invitación es a más introspección, más reflexión, más meditación, otro tipo de ciencia, acercarnos más a las sabidurías ancestrales, Ver diversos paradigmas a nivel de la resolución del tema salud enfermedad y no afesarnos a uno solo en nombre de una ciencia que no puede convertirse en una nueva religión. Esas son algunas reflexiones que quería compartir contigo para que las vayas también reflexionando, dialogando, compartiendo y como siempre invitarte a que sigamos encontrándonos desde... Esta mirada quizá distinta a la convencional, pero que tiene el respaldo de los que caminaron antes por la tierra con respeto, con reverencia y con amor a la vida. Un abrazo.